Corría el año de 2018 y un desconocido Nick Fury le contaba a Tony Stark acerca de la iniciativa Avengers. Tras un chispazo ya han pasado 10 años de aquel grandísimo éxito de Robert Downey Jr. y su armadura metálica. Y es ahora que los héroes más grandes de la Tierra enfrentarán su mayor reto en toda la historia, enfrentar al titán Thanos. Dirigida por Joey Anthony Russo, Avengers Infinity War. Se postulan como el evento cinematográfico más grande en toda la historia. Cuenta con al menos la aparición de 76 personajes sacados de la historia de los cómics de Marvel. Además, es la película que ha tenido la duración más larga en grabarse en toda la historia de las películas de Marvel. Para todos los fans, el momento cumbre ha llegado. Por fin van a estar en escena las 6 gemas del infinito. Esta película sin duda marcará un parteaguas en la historia del cine. Y es por eso de que tienes que estar preparado para a ella. Por eso, convierte en el mejor de los superhéroes y escucha estos datos previos antes de que veas Avengers Infinity War. Y aunque ya ha pasado algo de tiempo a partir de su primera aparición en la escena post créditos de Avengers 1 y teniendo un par de apariciones esporádicas en otros filmes, es muy poco lo que Marvel nos ha mostrado acerca de este grandioso enemigo, pero... ¿Quién es Thanos? ¿Y por qué quiere las gemas del infinito? Yo lo voy a hacer. Dentro del mundo de los cómics, Thanos es parte de los Eternals, una raza de superhumanos que colonizaron Titán, la luna más larga de Saturno. Naciendo con una deformación provocada por una anomalía física y una mutación, Thanos vivirá marginado por su gente el resto de su vida. Obsesionado con la muerte, su nombre proviene del griego Thanatos Muerte, Thanos tratará de ganar su amor destruyendo poco más de la mitad del universo con ayuda de las gemas del infinito. Hasta ahora dentro del universo cinematográfico, poco se sabe del camino que recorrió Thanos hasta convertirse en lo que es ahora, pero es claro que todo esto se explicará en este film. Además, seguramente nos mostrarán los motivos por los cuales busca las seis piedras del infinito. Sin duda alguna, atacar la tierra y dominar el universo no es cosa fácil. Es por esto que Thanos cuenta con un ejército alienígena inmenso. Pero además tiene un grupo de super villanos que lo van a ayudar Como bien recordaremos en Avengers 1 El Señor Oscuro tiene el dominio de los Chitauri Una raza alienígena que ya vimos en la película como atacaban Nueva York Pero también cuenta con la ayuda de cuatro poderosos generales Que aparecerán por vez primera en esta película A diferencia del cómic, The Black Order está conformada por cuatro hijos adoptivos de Thanos Mientras que en la versión impresa, estos generales de alto rango usualmente son cinco siendo Corvus Glaive, Cool Obsidian Yvon y Bonnie Mao y próxima Midnight los personajes que la conformarán en esta próxima entrega cinematográfica. Mucho se habla de estas piedras, sabemos que muchos las desean y que Thanos las está buscando, pero. ¿Qué son las gemas del infinito? Trascendentales dentro de la historia del cómic en Marvel Las gemas son un grupo de piedras las cuales en su estructura contienen la esencia del universo Debutando en aquel ya lejano agosto de 1972 Siendo la gema del alma la primera en aparecer en toda la historia Y en aquella época era de color verde Debutan en el arco de Power of Warlock Siendo 6 gemas básicamente la del alma, la del poder, la de la mente, la del tiempo, la del espacio y la de la realidad Cada gema tiene una cualidad específica La gema del alma te permite tener control sobre las almas de vivos o muertos en el universo La gema del poder puede replicar cualquier poder que existe o que existirá garantiza la omnipotencia absoluta la gema del tiempo te permite controlar el pasado el presente y el futuro lo cual te hace omnisciente la gema de la realidad concede deseos a quien la tenga posiblemente sea la más poderosa pues puede modificar la realidad al antojo del portador la gema del espacio te permite colocarte en uno más sitios a la vez lo cual te hace omnipresente La gema de la mente te permite entrar en los sueños y pensamientos de otros seres Como dato curioso, cada gema cuenta con un color representativo El cual no se respeta adecuadamente en la versión cinematográfica Dentro del mundo del cine, su debut oficial fue en Capitán América, el primer vengador Siendo la gema del espacio la que se encontraba dentro del cubo Luego la piedra de la mente aparece en Avengers 1 incrustada en el báculo de Loki La gema de poder fue descubierta por los guardianes de la galaxia Mientras que la piedra del tiempo apareció en Doctor Strange Si bien cada gema posee un poder en particular La reunión de todas ellas en el guantelete del infinito Le permite al portador el poder necesario para controlar al universo Tal vez esto explique el porqué del fanatismo que tiene Thanos por estas piezas Dentro del mundo del cine, Avengers Infinity War tratará de ser la película que rompa todas las marcas posibles de ventas en taquilla y de ventas a niveles internacionales Siendo obviamente Avengers 1 la película que si ajustamos los precios de inflación Es la película que más ha vendido en toda la historia de Marvel Además de que en el mundo Marvel siempre ha sido increíblemente bien recibida. Este año el éxito importante es The Black Panther La cual se ha colocado como la segunda mejor película de toda la historia de Marvel Sin duda alguna en México ya está rompiendo récords Se va a convertir en la película con mayor cantidad de ventas en en Premier en toda la historia. Y si todo sale muy bien. Avengers se convertirá en la número uno en toda la historia de Marvel y romperá seguramente muchas marcas de dinero. Mi nombre es Paquito Manero. Espero que esto te haya gustado. Si te gustó el video, compártelo, dale like y espero que toda esta info te haya servido para que te prepares súper, súper bien como el mejor superhéroe de toda la tierra y vayas y disfrutes del momento más épico en la historia del cine: Avengers Infinity War. Si te gustó el video dale like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí a un costado podrás ver otro video genial que tenemos preparado para ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales y acompáñanos en todos y cada uno de los contenidos que preparamos para ti. Espero te gusten. Aquí abajo están los links. Muchas gracias por vernos y aquí puedes darle click para ver otro más.